Hola a todos y bienvenidos a Danstein, el canal donde aprendes matemáticas de manera fácil y simple y todas las afines a ella. El día de hoy veremos el tema de fuerzas. Vamos a ver un curso de fuerzas en el cual hablaremos de cada una de, de las fuerzas que tienen que ver en la parte de dinámica y estática. ¿Qué veremos? Primeramente el contenido de los videos del curso de física de fuerzas. El primer tema, que es condiciones de equilibrio para fuerzas. También, dónde se aplican las condiciones de equilibrio. Y un ejemplo de aplicación. No siendo más, comencemos. Veamos el contenido que tendría el curso de fuerzas. Como primera medida vemos toda la parte de condiciones de equilibrio, que es el tema que veremos ahora. Segundo, peso y normal. Tercero, fuerza de rozamiento y ejemplos. Cuarto, fuerza gravitacional y centrípeta. Quinto, fuerza elástica. Sexto, tensión y cuerpos colgantes. Séptimo, polipastos y aparejos. Octavo, palancas. Noveno, torques. Y por último, problemas de aplicación de fuerzas. No siendo más, continuemos. Veamos qué son las condiciones de equilibrio. Se define cómo se comporta un cuerpo en sus estados de reposo o movimiento y las diferentes fuerzas que interactúan en él. Veamos este ejemplo. Aquí podemos ver a una persona que está empujando una caja. Como está empujando la caja, podemos ver que la caja se va a desplazar de forma horizontal, o sea que va a haber un movimiento en esta parte. Mientras que en el eje Y no existe movimiento, tanto que la caja no se desplaza ni hacia arriba ni hacia abajo. Pueden existir diferentes casos en los cuales se puedan aplicar estas condiciones de equilibrio. Entonces acá podemos ver el eje Y y este el eje X. En este caso la caja se estaría moviendo... Si se desplaza en el eje X y en el eje Y, no habría movimiento. Condiciones de equilibrio. Podemos ver que existen dos condiciones de equilibrio. Una vamos a llamar equilibrio. Cuando no existe movimiento o algo que afecte al cuerpo, por tanto, esto siempre va a ser igual a cero. ¿Qué quiere decir? Que cuando no haya movimiento, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a cero desequilibrio ocurre cuando un cuerpo es afectado por una o más fuerzas externas generando una aceleración del mismo quiero que quede muy claro algo siempre que haya un equilibrio vamos a estar hablando de estática y siempre que estemos hablando de desequilibrio vamos a estar hablando de dinámica ya que existe movimiento veamos ambos casos cuando hablemos de equilibrio debemos analizar tanto para uno como para el otro la sumatoria de fuerzas en X y también la sumatoria de fuerzas en Y. Ahora, como estamos hablando de equilibrio no va a haber movimiento, quiere decir que la sumatoria de fuerzas en X debe ser igual a cero, todas las fuerzas que intervengan en el eje X deben ser igual a cero y por ende lo mismo va a ocurrir en Y, la sumatoria de fuerzas en Y debe ser también igual a cero. Ahora, cuando hablamos de desequilibrio es porque existe movimiento. Y existe una ley que se llama la ley de fuerzas, entonces cada vez que ocurra esto vamos a aplicar la fórmula de fuerzas que es masa por aceleración o M por A, tanto para X como para Y. Si existe movimiento sea en X o sea en Y, vamos a decir que esto es igual a masa por aceleración. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que M es la masa y A es la aceleración. Pueden haber momentos en los cuales haya equilibrio en el eje X y desequilibrio en el eje Y. O viceversa, que haya desequilibrio en el eje X y haya equilibrio en el eje Y. Eso depende de cada caso del ejercicio. Veamos algunas consideraciones o una consideración importante. Consideración. Es importante, antes de resolver cualquier ejercicio de fuerzas, comprender lo que le ocurre al cuerpo. Por tanto, o por tal razón, se debe leer y entender el enunciado del problema. Debemos leer minuciosamente y entender lo que nos está preguntando el ejercicio para poder así plantear el equilibrio de fuerzas. Esto permite determinar si está en equilibrio o desequilibrio, analizando la sumatoria de fuerzas en ambos ejes. Bien, veamos un ejemplo práctico, ejemplo de aplicación. Veamos que tenemos esta cajita y nos dicen lo siguiente. En el eje Y se mueve, mientras en el eje X no. Entonces, eje Y y eje X. Como se está moviendo, entonces tenemos que tener en cuenta de que aquí hay un desequilibrio. Mientras que en el eje X dice que no se mueve, o sea que esto va a estar en equilibrio. Entonces si planteáramos una sumatoria de fuerzas para un ejemplo como esto, tendríamos lo siguiente. Que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque se está moviendo en el eje Y, como lo dice el enunciado. Pero como no se mueve en el eje X, aquí vamos a estar en equilibrio. Entonces, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. O sea, en desequilibrio en Y. Y equilibrio en X. Esto lo vamos a ir analizando de mayor profundidad cada vez que empecemos a analizar todos los tipos de fuerzas que existen. Por tal razón, este tema es muy importante antes de resolver cualquier ejercicio de fuerzas. Con esto damos por concluido el primer tema del contenido. Continuaremos en el siguiente video lo que tiene que ver con la parte de peso y normal.